Antes de comenzar a conectar el sensor, vamos a ver un poco cómo trabaja. Este modelo en particular, el HCSR04, tiene cuatro pines un emisor y un receptor los pines son más 5 volts y tierra en los extremos y luego tiene un pin de trigger y un pin de eco cómo trabaja nosotros tenemos que poner un pulso pin de trigger de aproximadamente 10 microsegundos y en ese momento el sensor en el pin de eco pasa a tener un durante un cierto tiempo este tiempo es el tiempo entre que el sonido sale choca con un objeto y vuelve para ser escuchado en ese momento el pin de eco vuelve a cero todo este tiempo donde estuvimos con el eco en 1 es el tiempo del sonido el tiempo que el sonido tardó en ir y volver por lo tanto el tiempo que a nosotros nos interesa es la mitad del tiempo medido muy bien, ahora que ya sabemos cómo funciona, vamos a pasar a conectar el sensor en nuestro protoboard. Yo acá ya lo tengo más o menos preparado, con 5 v y tierra a la línea de tensión y de la línea de tensión a los pines de 5 volt y tierra de nuestro sensor. Luego el pin de trigger y el de eco están conectados al pin 0, 1, 2, 3 y al 4. 3 y 4, entonces solo resta conectar el sensor muy bien, y ahí ya lo tenemos presentado y conectado a nuestro Arduino. Lo último que nos queda para hacer entonces es ver el código que vamos a subir al. Arduino para controlar el sensor vamos a ver un poco el código fuente para poder medirlo en lugar de hacer todo el trabajo manual vamos a usar una librería que se llama NewPing que pueden bajar del link que está en la descripción esta librería está especialmente diseñada para trabajar con estos sensores nos da una API muy simple de utilizar Creamos, definimos un objeto llamado sonar de tipo new pin al cual le basamos tres parámetros cuál es el pin, el pin de trigger cuál es el pin para escuchar el eco y cuál es la distancia máxima que esperamos poder leer esta distancia es necesaria para que el la librería pueda definir cuándo dar timeout porque no tuvo respuesta del sensor y así decir que está a más de 800 estas unidades están en centímetros en Setup simplemente vamos a inicializar la consola serial para poder leer la distancia. Y en nuestro loop, lo que vamos a hacer es calcular el tiempo en microsegundos llamando a pin en nuestro sonar y luego transformar mediante una constante que ya la librería nos presta esos microsegundos a centímetros. Por último, vamos a imprimir la distancia en centímetros verificamos el código y ahora solamente nos resta conectar nuestro arduino vamos a conectarlo muy bien y vamos ahora a subir el código fondo está subiendo muy bien y ahora vamos a abrir la consola serial como pueden ver ahí nos está entregando la distancia hacia el objeto si nosotros ponemos un objeto delante del sensor vemos como la distancia varía a medida que movemos el objeto vamos a ver un poco la precisión que si bien tiene un pequeño error, no se le Vamos a poner algo aproximadamente a 10 centímetros. Ahí estamos aproximadamente a 10 centímetros. 8. Nada mal. Muy bien amigos, eso es todo por ahora. Como pueden ver es un módulo muy simple de utilizar. Lleva muy poca lógica y realmente nada de electrónica. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para hacer un robotito que esquive objetos o cualquier otra cosa que necesite saber que hay enfrente. Es todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo capítulo del Laboratorio de Tex. Hasta luego.